Era la letra del Alejandro, Alejandro González. Uno de los sí. participantes del Uno taller, de eh, estuvo un mes más o menos, y de ahí dejó de, de, de ir, y hizo esta letra. Dejó la letra nomás, porque no... Él dejó la, la pura letra. Claro, y la idea del hip hop, de hacerlo así como más rapeado, fue de gate. Fue mía, claro. Y funcionó bastante bien, porque fue el, ese, ese tema fue armado sobre una secuencia de acordes, y no lo hicimos más, y el resto fue superponer cosas y sacarles cosas. Después el coro, eh, la Vale, puso la voz ahí también y se generó sí, algo bien interesante. Se me escucha así como, uh, como forzado, era como que estaba saliendo un refugio más encima. Sí. Y, igual se puede imaginar que son lacrimógenas para darle más. <risa> Fue ¿no? no, no, no, no. un día antes no, del estallido que... de de social. igual Sí, ahí, bueno, como anécdota, eh, Gate llegó tarde ese día, porque hubo una confusión sí. de, de las que suelen suceder en este tipo de situaciones, y nos quedaba media Mira. hora para seguir grabando, y Gate llegó y tuvo que grabar el mismo, entonces, en es eso. Y de Peñaflor, es Como de la... la como del, ¿Cómo decirlo? Entre como la que decida. venían persiguiendo. Ay, claro. <risa>